Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video corto, este video short de aprender astrología fácilmente y si viniste siguiendo todas las clases ya estás a punto de poder interpretar fácilmente una carta natal o por lo menos parte de ella. Hoy lo que vamos a ver es este eje 3.9, para terminar el eje 3.9, de el Sol en la casa 3 y el Sol en la casa 9. Esta vez nos toca el Sol en la casa 3, la casa 3 en Pisces, el Sol en casa 9, la casa 9 en Pisces. Entonces... Empezamos con este eje que estás viendo ahí en pantalla, que habla del sol en casa 3. Comunicador, burócrata, desperjuiciado. Casa 3 en Pisces, sensible, impresionable, místico. Sol en Pisces, pacífico, tranquilo, intuitivo, frustrado, indolente, indulgente. Por lo que podemos estar ante una persona que comunica, de una forma mística e intuitivamente, por ejemplo, ¿sí? Eso también va a depender mucho, como les digo siempre, del resto de la carta y ahí vamos a irlo viendo poco a poco. Ahora sí vamos a, a ver el... qué pasa si sí, la casa 9 está en Pisces, si el sol está en Pisces, y el sol está en esa casa 9. ¿Qué pasa? Sol en casa 9, aventurero, filosófico, dogmático. Casa 9 en Pisces, engañosos, predominantes, contradictorios. Sol en Pisces, pacíficos, tranquilos, intuitivos, frustrados, indolentes, indulgentes. Entonces, es posible... Que si estamos haciendo un estudio de una carta natal que tiene esa casa 9 en Pisces, el sol dentro de la casa 9 y el sol en Pisces, ven que estamos haciendo una triple combinación. Es posible que estemos a una, ante una persona que siente la frustración de sus propias contradicciones filosóficas. Bueno. Nos volvemos a encontrar mañana, pero mañana inauguramos el eje 4-10. O sea, va a ser Sol en Casa 4, en Aries, Casa 4 en Aries, Sol en Aries, y Sol en Casa 10, eh, Casa 4 eh, en Aries eh, y... Eh, y casa 10 en, en Aries, eh, perdón, eh, ese eje 410. Como venimos haciéndolo, empezamos con el eje 410. Chao, hasta mañana.